Ya cada cual en está ubicado en el medio la transporte que va a utilizar Y mañana tercer día seguido de a las diez es el compromiso que adquirimos a las 10 Vernos todos aquí Los que van en bici, los que van a ir andando, corriendo Los atletas, los que van a ir en autobús y los que van a ir en el tren eh, La hora de salida, que eso sí que es intocable ...es a las 11 en punto... ...no nos fiemos porque normalmente... Sale, dígame, ...salen dígame, dígame, a las 5... el tren, el tren, el tren cada medio la hora... ...está hablando Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma... El, ...por su soterramiento de el, la actividad de los mañana... ...normalmente las cercanías salen... ...entre semana a y no se es un tiempo de 5 o 6 minutos... ...a las 10 y 5, a las 12 y 5... ...a las 7 y 5... ...pero el domingo no... Eh, ...quien conozca el, el tren de cercanías... ...no vaya a verse... Eh, a guiarse por esa idea de que siempre son 5 o 6 minutos de las horas justas pero el domingo no y además hay menos servicios de cercanías eh, de manera que el tren que tenemos que coger necesariamente es el de las 11 vale, vale. el siguiente es a la 1 a la menos 5 ese sí que es menos 5 entonces ya es muy tarde aunque hay alguna gente Antonio y alguna otra persona que tenía un compromiso previo y se van a ir, porque no pueden irse antes, se van a ir a la una menos cinco De manera que, con esa condición y sabiendo que además hay que sacar el billete, los cercanías no son como otros trenes que pueden sacar el billete el día antes, con alteración, aquí no, tiene que ser en la misma jornada de que se va a gastar el billete, y entonces hay que ponerse en cola y sacar el billete. Normalmente, pues, uno lo sacáis más barato de ida y vuelta. El, el viaje creo que son 2.80 y, y la vuelta es abierta. O sea, no, no hay un compromiso. Tú tienes eh, garantizada la vuelta, pero luego puedes venir en cualquier otro tren. Teníamos por aquí las los horarios que ayer estuvimos Pedro, Pedro y yo. Y después de salir, después de salir a las 11. Las vueltas, los viajes de vuelta son uno a las 4 y 10 de Beniel, que estaríamos aquí antes de las 4 y media, ese es muy temprano, y el más adecuado es el siguiente que es, saldría de Beniel a las, 8, a las 6 y 11 para estar aquí un cuarto de hora después a las 6 y 24. Eh, ese, ese va a ser... Ese va a ser el, el que mejor nos va a venir a todos, porque el siguiente ya es a las 8 y 20. Y en Beniel salir, estar ahí hasta las 8 y 20, el que tenga algún plan que lo haga. Pero eh, tenemos eh, los, los festivos ahí, eh, los trenes de cercanía están más limitados. Bueno, pues con esa, pre, con esa previsión, mañana nos vemos todos aquí a las 10 menos cuarto, con el fin de que a las 10 puedan salir los lo que van en bicicleta y los y los atletas que van a pie. Y a partir de, de ahí queda un tiempo de suficiente, de suficiente eh, no prisa para ir a coger el autobús que estará en la plaza de Manuel Susarte, como siempre salimos desde ahí, y los que tengan que ir en tren pues no deben ir a la estación después de las diez y media para poder sacar el tren y además como van a estar allí los viaquingos pues también va a ser un momento de... se van a emplear allí a tope y va a ser una despedida festiva y alegre la estación va a estar de fiesta mañana, de manera que no sé si hay alguna otra cosa Pedro no, no. El auto, el, el, el, el a, no, la vuelta la vuelta del tren, ya hemos dicho, que es en torno a, a las 6 y 10, es lo que mejor nos viene. Y el autobús, como es, es de nuestra propia administración, pues calculamos que puede ser esa hora. ...pero bueno, como ya no hay que esperar horario... ...le llevamos el, el chofer encima... ...pues cuando acordemos, en torno a las seis... ...pues lo mismo puede ser un, algún minuto antes... ...que algún minuto después... ...la hora que mejor nos venga... ...lo que sí... ...lo que sí... ...me vais a permitir... ...es un requerimiento obvio... ...que a lo mejor no tenía que hacerlo... ...pero me atrevo a hacerlo... ...a pesar de eso no me lo toméis a mal... Eh, ...vamos a utilizar un lugar público que muy gentilmente la alcaldesa de Beniel ha puesto a nuestra disposición eh, nosotros habíamos pensado en un descampado pero ella nos ha aconsejado y desde luego cuando hemos estado allí hemos visto que es mejor porque tiene sombras pero es un parque es un parque público donde hay zonas de césped donde hay vegetación hay una, juega, hay una zona de juegos infantiles es una zona pública del del pueblo. Vamos a estar allí con nuestras comidas, bebidas, etc. Vamos a tener a nuestra disposición dos contenedores de basura, incluso con bolsas que también nos van a, a poner a nuestra disposición. Vamos a tener puntos de luz para los amplificadores eh, para el sonido, pero a la vuelta debemos dejarlo tan limpio como lo hemos encontrado cuando hemos ido allí. De manera que. Eh, eh, me permito esa obviedad, eh, a, antes de irnos haremos una batida por allí, de manera que no debe quedar rastro alguno de que hemos estado los murcianos por allí. ¿Vale? Las pipas, las pipas, comeremos pipas, pero luego las la recogeremos y las echaremos a la basura. De manera que nada más, gracias. Y mañana va a ser un gran día. A las 10 menos cuarto, todos aquí. Gracias. Pues seguimos en directo desde Murcia, ducentésimo cuadragésimo tercer día seguido de protesta, en esta placa del soterramiento, este todos los días, donde nos vemos todos los días, en las vías, todos los días nos vemos en las vías, y mañana, como ha dicho Joaquín, mañana vamos a venir, mañana a las 10 menos cuarto nos vemos aquí en la plaza del soterramiento para eso de las 10 aproximadamente irnos ya sea corriendo, en bici, en bus o en tren a la estación de Beniel. bueno aquí ya ves la gente sigue luchando ya se acercan los ocho meses de protestas continuadas diarias seguidas porque la gente no quiere muro, Entonces, en Murcia se habla Cecil sea. Y la gente no quiere muro, no quiere que el próximo año celebrar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín con un muro recién estrenado y esa pasarela que estás viendo ahí, ¿Eh? esa pasarela que estás viendo ahí para única manera de cruzar ese muro, eso es lo que la gente no quiere, esa pasarela, vale estamos aquí por eso, la gente está aquí por eso y lo que haga falta, sí, esta mañana en Madrid, ahora en las vías, porque todos los días nos vemos en las vías, todos los días nos vemos en las vías, ya sea conmigo hubiera sido con Dani, Antonio, con cualquier persona, juan también transmite, Mariluz, la gente somos los medios, la gente somos los medios y por más que quieran no nos va a silenciar, no nos van a callar como anoche que lo intentaron, anoche lo intentaron, a ver. Que no, que no queremos un muro. Que Vamos a ver. Si no grita, eso no grita. Ahí está, grito, alto la voz. No. No, que no queremos un no, no Isa. Venga, que te ha tocado. Mira, ponte el micrófono. Hoy me he dejado. Es que hablo muy mal. Venga, a, a o sea, a como en la tele, nena ¿Cómo, es ¿Cómo, ¿Cómo es en la tele? Este es nuestra tele, Nuestra es el... tele regional Esta es nuestra Vení este es este el... es la... la... para acá A que parece que está presentando este mediario Tiene porte, sabe muy guapa tengo elegancia Tengo elegancia, ¿verdad? Totalmente Más elegancia más adelante la vamos a tener Cuando esto esté Esté ya sucumbido. Explícale a la gente... Ay, es que la verdad, lucha? es que ya esta lucha la llevamos tanto tiempo ya y tantos días que de verdad es pues que ya no sé cómo explicarlo. Creo que es algo muy justo que estamos aquí, estamos luchando, muchísima gente, un día con otro, un día con otro, todos los días, y, y a veces sin poder y venimos para, para que no nos no, inutilicen nuestra opinión, nuestra forma de pensar y, de, y, ver, y ver, no sé, y ver las cosas aquí en Murcia, que nos quieren dividir, quieren dividir Murcia en dos y no, no estamos dispuestos a que nos dividan. Estamos dispuestos a ser como somos, libres para andar y corretear por toda Murcia y ver lo bonita y lo preciosa que es toda Murcia y que nos quiten las cosas que no nos queremos ver porque no lo queremos ver por eso, porque nos ponemos mal esto nos, nos trae tristeza, nos trae de, de desengaño y nos trae mucha, no, muchas cosas malas y vamos a lo positivo, a lo positivo es que la gente escuche, por lo menos que sepan escuchar nuestros políticos, que no queremos esto aquí en Murcia, porque en Murcia somos todos, y tenemos que convivir con esto, y tenemos que llevarlo a, a, a un límite de que, a ver si nos escuchan y, y no hacen caso por lo menos vamos a, vamos a a ver si podemos hacerlo que la gente nos escuche y quitar esto de aquí ya, porque la verdad que, que nos está haciendo mucha, mucho mal, nos ponen tristes nos ponen... Pues, no sé, muy mal, muy mal, y, y no sé, aquí, estamos aquí para ello, para intentar que nos escuchen, que nos escuchen con nuestra, no sé, con nuestra, a ah, nuestro, oh, me pongo nervioso. El... Bueno, no, no, nos, nos escuchen. Y luego, lo que, lo, cuando dices esto, te refieres a la pasarela y al muro. Exactamente, me refiero a la pasarela, que tú la, la, la estás dibujando muy bien, tú la, la estás enseñando por toda Murcia, la estás... Con tu periscopio no, no está, no sé, nos enseña todo el horror y, y todo lo, lo malo que, se, que, que, que, que nos podemos convertir aquí en Murcia con esta separación, con la pasarela, con la pasarela y con el cierre de las vías que, que, que antes o después la van a cerrar. Pero ¿por qué van a hacer esta separación? Que estamos Murcia tantos años tan unida, tan tan unida para para salir, y decir qué bonito es todo. ...vamos a andar, vamos a ver Murcia, vamos a pasear... ...vamos a recorrer lo, lo, lo bonito que es Murcia... ...y la gente lo a gusto que se está aquí... ...con este clima que tenemos... ...tan, tan, tan bonito, tan, tan especial... ...que siempre hay sol, siempre hay buen ambiente... ...la gente estamos contentos... ...pero no, pero esto entristece un montón... ...y esto no, no, no, nos baja, la, la, la, no sé, nos baja un montón... El, ...el sentir y el estar aquí en Murcia porque, no sé, me, me, me entristece mucho, pero tengo un pelín de confianza de que vamos a poder con esto. Pero tenemos que hacerlo ya y tenemos que actuar todo el mundo, toda Murcia. En general teníamos que estar aquí, no siempre, siempre no se puede, siempre nos... ...no se tiene el mismo humor y no se tiene tampoco la misma razón para... ...pero no sé, te, te, tenemos que cuando se pueda... ...y que nos llegue esto, esto es lo, lo malo de esto... ...que nos llegue a todo el mundo, ya aunque sea, nunca es tarde... ...que llegue y digamos, no, vamos a ir, a ayudarle... ...que los de Murcia somos todos muy buena gente... ...y vamos siempre ayudando a todos, a todos los demás... Muy bien, esa, pues No al muro, no al muro, por supuesto que no, no al muro, no a la pasarela, no a, a todos ni ascensores ni nada. Queremos una libertad para poder andar y venir y venir con esa, con esa confianza y esa, eh, esa plenitud y alegría de pasear por Murcia y no tener todo esto a, con esta división que nos quieren dividir. Pero claro, también tenemos que estar ahí para que la, la gente de, de, de Murcia Norte se dé cuenta de que estamos haciendo algo que es bueno para todos. Que no es solamente para nosotros, es para todos. Para Ronda Norte y para Ronda Sur. Y, y, y que nos, por lo menos que nos escuchen y que vean, que vean lo, lo, la verdad que hay, porque como esto llegue donde no queremos que llegue, esto va a haber una división total, de, no sé, de, de toda la zona de Ronda Norte y Ronda Sur. Y no quiero muros, y no quiero pasarelas, quiero libertad para poder andar por Murcia. Quiero libertad y quiero libertad de expresión y poder decir qué bonita está Murcia y estamos a gusto todos los murcianos unos por otros. Seamos del norte o seamos del sur y no tengamos esta separación, que es lo que intentamos estar aquí cada día como venimos, por lo menos que nos escuchen lo de Ronda, lo de Ronda Norte y que sepan el problema que hay que este problema ahora mismo es nuestro pero es de toda murcia que al final todos todos vamos a pagar esto todo lo, lo pagamos lo, lo, lo que salga de aquí lo vamos a nos va a perjudicar a todos bueno pues, pues ¿no? isa ahora vamos a hacer Uy, joder, ya salgo, uh, ahora aquí con isa Ahora Isa nos va a hacer también de cámara. ¿eh? Ay, y vas aquí a, a entrevistar aquí a la gente. vale? venga, Mira, no, no, no, no, José. José. José. José ven aquí. Hombre. Venga, Mavi, Mavi, venga. tráete a José, trétela para acá. quitarse un poco de vergüenza de gustar. Pues, a ver, va a ser Isa la que entreviste. Va a quedar todo en casa. Venga, tráela. Tráela. José, venga. Que ahora, es que venga, la gente venga. tiene que hablar, la gente. Claro, la gente es, que, es que, la gente. que ahora mismo es lo único que podemos hacer, hablar. Hablar y con respeto Porque si es que lo que hacemos Hacerlo todo con respeto Y con, no sé, con un poco de, de, de, de, de no sé De, de, de, empatía, de, de, de ¿no? empatía De empatía De somos... sentir pero, lo, que, claro, lo que La persona que estáis aquí, que que estáis aquí sintiendo, que, ¿no? Claro, y, y, y lo transmitimos Y sabes qué pasa, que luego nos afecta Y luego que la gente no nos escuche no Nos sabe tan mal Nos ponemos mal, nos ponemos vamos tristes para, Creemos que para, no Uy, eh. uy, uy, porque vamos. Y, y... Ma... Vamos a ver, vamos a compartir aquí con esta gente, esta amistades mías. Vaya una amiga que tienes. Bueno, no tengo amigas. a Venga, Mavi, a ti. Mavi. Bueno. Venga, a ver Mavi. A ver, cuánto, cuánto tiempo llevamos aquí ya? Hoy ocho meses. Hoy, Hoy hace ocho meses, 243 días, ¿no? Y, y, el, y el subidón, el subidón que da cuando llego yo a mi barrio, que es barrio tuyo también, el subidón que da... De llegar a nuestro barrio y verlo sin nada y poder estar libremente pasar a que sí a que sí ¿Eh? y, y, y, y, y, sí pero la verdad que ven aquí José ven aquí cariño mío ven, ven. lo único que nos ha subidón es ver ese monstruo verde que hay ahí en medio eh, José. Es, es de verdad es José. increíble ver. dime cielo José, José están viendo mucha gente vale entonces hay mucha gente que, que, que ve esto. Hay mucha gente que ve esto por primera vez y que claro conecta la cámara y ve aquí a, a dos mujeres en la calle y dice qué están haciendo a esta hora con tanta gente rodeado, con la policía, con una cámara enfocándola y con micrófono, con un flash, entonces, o sea, con, con, con un foco. Pues aunque ya lo hemos comentado muchísimas veces, muchísimas veces, pero vamos a situarle a la gente. Por ejemplo, Mavi, tú aquí vienes, llevas viniendo muchísimos días y además con tu familia. Sí, muchas ¿Con veces con mi familia, en mi nuera, pero bueno, en mi nuera, en mi nuera, mis dos nietos, mi hermano, Juan Carlos, José, José también es mi prima. La prima José. Y bueno, hay mucha gente que hemos conocido aquí, muchas amigas. Son siete meses de protesta noche tras noche ocho ocho ocho ocho ocho ¿Qué, qué, qué, qué, ocho Son ocho frío. meses ocho, hecho una ocho muy meses muy buena, muy buena aquí, aquí todos mañana. los días protestando ya nos vamos a cenar anda claro, claro. también hay que hacerlo no voy a cenar con aquí hecho, el grupo claro. de gente sí nos vamos nos vamos a las cinco va y a mañana a nos vamos a venir mañana a venir. todo a el día una convivencia ¿Y qué más te digo, Maribel? Ah. Que no quiero muros, que no que muro, que estoy hasta muro, las narices de ver eso la todos la, los días. La, y aquí está mi amigo Antonio. La que no iba a salir. Ha sí, la que, que no que a salir. la que no iba a salir. La que no, que no queremos, ¿no? Que vamos a querer, si no, no estaríamos aquí. Queremos el ave soterrado, si quiere venir el ave que venga, pero soterrado. Y si no quiere venir que se quede donde queda. Pero esto que no nos lo quiten por Dios, esto es nuestra vida. Por aquí pasamos todos los días, niños, ancianos... Carricoches, ¿cómo nos van a cortar esto? Lo de menos ya son los coches, somos nosotros las personas. Por esto te refieres al paso a nivel, ¿no? Sí, sí, al paso a nivel. Que permite cruzar. Exactamente, exactamente. Calle. Aparte que la gente tenemos que cruzarlo todos los días. Yo lo cruzo cuatro veces al día. Y hay gente que lo cruza más. Y por mí, si no puedo cruzarlo por aquí, no en mi caso, me voy en coche. Pero la gente que no tenga esa facilidad, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Por eso estamos aquí ya ocho meses de protesta. Seguida, diaria, Seguida ¿no? diaria. Noche a noche, venimos de trabajar, nos bajamos y aquí estamos hasta la hora que haga falta. Hasta que nos oigan, hasta bueno, que nos hagan caso, que no creo. No escuchar, porque hay que saber escuchar. Pero sí. es que no, no, no sabemos escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Ya después el hablar es distinto, pero tenemos que aprender a escuchar. Ah. Aquí. Y creo, y, y creo que ahora mismo el grupo que, que nos, nos juntamos aquí, porque yo, mi amiga Mavi y mi amiga José, son amigas y nos relacionamos y tenemos esta amistad desde hace ocho meses. Antes no nos conocíamos. Antes no nos conocíamos y ha sido, ha sido a raíz de, de, de esto, de conocernos, es tener un, tener una amistad y tener un. no sé. Asociarnos y eso, tener el, la, eh, esta relación de amigos. Que amigos se pueden contar con las manos de los amigos, pero una amistad. Bien. Y hemos pasado cosas buenas y vamos, y cosas y vamos, malas, y cosas mal, pero no, sobre todo las buenas. Las buenas. Que sí, que sí. Por ejemplo, vengo, veo a mis amigas, veo a mi compañero que viene también con su mujer, que también. Que, que ahora si quieres vas a hablar, Juan, ven y ahora hablas un poco aquí. Bueno, tú vienes y hablas también, ¿eh? porque aquí estamos libres y podemos hablar todo el mundo y podemos hablar lo que creemos que debemos hablar y lo que no. Lo Además, Uno el... de estos es que somos gente totalmente distinta uno de otro, con unos pensamientos totalmente distintos, pero sin embargo, hemos hecho un grupo compacto y nos llevamos todos genial. Cada uno tiene su forma de pensar pero es así, es la realidad. Todos por luchamos por lo mismo, ¿verdad? Ver. Que no queremos por muro, que no queremos muro ni queremos pasarela, simplemente que, no, que, que nos dejen como estábamos, ¿eh? sin pasarela, sin muro, que por lo menos tengamos una, esa libertad de poder cruzar sin, sin necesidad de, de, de, de hacer tanto. Que no, que no, de verdad. Es que, es que esto es muy triste pero no, lo tenemos que conseguir y nada más que se podría conseguir todos, todo el mundo si toda Murcia nos pusiéramos aquí y decir no queremos muros ni queremos pasarelas pero aunque seamos pocos lo vamos a conseguir porque si no es la esperanza que te, que te llevamos al venir aquí todos los días que podemos venir aunque sea un poco tiempo muy bien, bravo lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir, ¿verdad? Pues eso, lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Cecilia. Nada, a ti, Isa. Venga, sigo. ¿Y ahora? Vamos a tomar algo. ¿Dónde vais? al Fumuki. Bueno, pues igual luego paso, venga, vamos a ver. Venga, venga. ¿Rafaela, qué? viaje qué? Bien, muy bien. Vamos a estar en Madrid esta mañana. Porque sí, sí, hemos estado sí, Jesús ya comiendo pipa ya, ya como cada noche. Y sí, sí. para es que la dado Rafaela, aquí tenemos a Rafaela. Aquí tenemos a Rafaela. Mañana nos vamos a venir. Nos vamos a venir. Que se quede allí el tren. Aquí no nos hace falta ningún tren. Con los que tenemos tenemos bastante. Que lo mejoren, que, que, que mejore el servicio que hay ahora. Eso, que lo mejoren todo Y no lo que están haciendo Que están haciendo nada más que chapuzas Muy bien, Rafaela Pues nada, seguiremos ya ocho meses De protesta continuada y, y, lo, y, lo, y lo que nos queda Rafaela, mañana que queda? nos vemos en venial, ¿eh? Con las camisetas Va ¿eh? ¿eh? tu, eh, tu sobrina sí. Ángeles Y, sobrina nieta. y tu sobrina nieta Enrique, toda la sí, gente la morena, ah, ¿se te queda? Ah, bicicleta, muy bien, muy bien. se Muy bien, Rafaela. Bueno, pues aquí otro día más, ocho meses continuados de protestas. Todo comenzó el 12 de septiembre del 2017. Todo me refiero a esta, a este todo, ¿eh? a esta parte, a la parte de las protestas diarias. ...porque anteriormente hubo una acampada el día 5, del 5 al 12... ...porque el día 12 pues era la romería... ...el día donde por estas calles transitaba la Virgen de la Fonsanta... ...desde la catedral que está en el lado... ...está en el centro de Murcia, al otro lado de las vías... ...donde se encuentra en este momento la policía... ...hacia este otro lado, que da al final hasta Algezares... ...donde se encuentra el santuario de la Fonsanta... Y anterior a eso, la gente se reunía, se concentraba cada martes desde hace seis años. Es decir, seis años de protestas semanales, ocho meses de protestas diarias, diarias. Bueno, esta mañana estábamos en Madrid en, un, en una quedada de un programa de radio de Fernando Berlín. ...de María Navarro, la cafetera... ...mostrando también... ...que allí había bastantes personas de Murcia... ...mostrando esta lucha, histórica lucha... Que, ...que se lleva a cabo... ...tantos días... ...para lograr que la ciudad esté libre de muros... ...y ahora nos encontramos... ...una noche más, en las vías, aquí... Tradición, en este rincón. Tenemos Maruja, Francisca, Isa, aquí a, a toda la gente. Vamos a sentar un rato. ¿Qué? Buenas noches Francisca. Francisca, buenas noches. A ver, te esto, venga. Eso para aquí. un poquito. Que yo no bueno, quiero hablar esta ah, noche, esta noche no quiero hablar. Que estoy mala, eh, ah, bueno, pero a ver, y, o sea, esta, pero, pero anda, vamos a ver, vamos a ver, eso es pero mala. que se sepa. bueno Claudia, sujétame es esto, familia. vamos a ver, enfoca aquí bien a Francisca, a ver, Francisca, no puede no puede <coughs> <Ahí. O> a <sea, coughs> Francisca, estás mala y está aquí en, la, en las vías. Claro. ¿Y eso? Porque vengo a apoyar a mi pueblo. Viene aquí a apoyar. Apoyar a mi pueblo, claro. Ocho meses ya. Ocho meses. Más los años de antes. 46 años. Todos los martes. <risa> todos los martes. Y aquí estamos. Construyendo el muro. Que están haciendo en Murcia. Y la lucha ah, mira, mira, va a seguir hasta que no haya muro. Cuando ocasión, pues no sé. Unos dicen que que no va a funcionar, sí, otros no que va a funcionar, así que no lo sí. bueno, sé. Pero, no. pero de una manera u otra tú sigues luchando. ¡Hombre! ¿Tú no, te <coughs> no me voy a rendir. Mira, Maruja ahí mirando atentamente. este por acá. este por aquí. ¡Ey! Cuidado, ahí está ahí al lado de Francisca y Isa. Qué Es que está mala. Ey, pero mala y todo, y viene. viene. A ver, a la Claro. Se cayó. Viendo, dronando. Siempre he venido. Anoche no vine, Esta noche tampoco, porque estaba... No podía andar. Sí, sí pero ya está aquí. Estamos aquí ya. A lo mejor dónde está, porque estaba en Madrid. Pero vamos, ¿dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿En las vías? Aquí estamos. Aquí estamos ahora con Francisca, con Maruja. Maruja, ¿cómo estás? ¿Estás Estoy un poco mejor. Con Claudia. la que se ha quedado en la playa? La Carmi. Esta mañana nos vemos a la eso. ¿Qué? ¿Esto el micrófono? Está hablando, claro. Sí, ah, es que está hablando. Claro. Un poquito de nieve, Claudia. Te dice el luna bebé. O oh, bueno, sí, te dice <coughs> que sí. Te dice que no, pero por la <coughs> cosilla te está diciendo que sí. Pero la tenemos conocida ya, nieve. <coughs> venga, vamos a cantar Martíquilio. la mujer de la vías va vamos a cantar la Eurovisión. Venga. La, la, la, la, Venga, canta, canta Isa. la, la. La, la. Esta noche, ¿no? No, la sí. la... esta noche ha salido la, la... la, la policía, la que los veo todos los días. ¿Qué dices tú de.? Aquí, en vez de estar con Eurovisión, la, <risa> la gente está en las vías. Está en las vías. Ah, ¿No la segunda. Si va, llevan todavía, falta todavía por menos. No, si no vamos a ganar. Si que no mi hijo va más... se va a quedar en la última. pero las... las... la... ah, eh. no vamos a ganar. ¿Te refieres Eurovisión? Que el está viendo esto Maruja va a decir? ¿Cómo que no vamos a ganar del mundo? No, no, no sí. ¿Eh? ¿Sí? O sea, muros no va a haber muros, muros. Eso, ah, no, claro. eso se va a ganar seguro. Claro. No habrá muro. Y de Pero Eurovisión, no. pues eso es para los que tienen. que todas políticas, ¿Eh? ¿no? Política ¿no? Son 26 países. Si Y han cantado segundos cuando. Vamos ir. a enfocar. Aquí me caen un montón de dinero. A ver, Claudia, vamos a ver. Vamos a ver. Yeah. Claudia, enfoca aquí un momento a, a Nieve. Nieve, no, no, un momento, no, un momento, nieve, espérate, mira, hay mucha gente, se va, estamos mía, ¿no? O no, Sí, no, ah, nieve, un momento, vente por aquí, vamos a ver, vamos a ver, puesto que hay mucha gente, hay, hay mucha gente, por aquí. Ponte, por aquí. ponte por aquí abajo con Mónica, ponte aquí, Mónica, ponte aquí, habla, habla tú, no, no, a ver, hay mucha gente que en Murcia aquí, ¿no? Que no está viendo Eurovisión, porque no pues, estamos aquí, que, eh, la vía, aquí estamos en, en la vía, estamos España, en la no vía. vía. Muro. Sí. Entonces, tú estás enterada un poquito de Eurovisión. Cuéntale a los que no están viendo Eurovisión qué está pasando allí. ¿Ha ah, actua, actuado ya? ya España? está en segundo? actuado sí. en segunda? ¿Ah, en segundo? Pues sí, a mí me ha gustado. Pues nada, pues ahora, no sé si hecho, ganará o no ganará. Pero tú estás aquí. Yo sí. Porque no quieres muro. No. Ni pasarela. No. Ni nada. Tú, ni tú quieres. Ascensor. Ni ascensor. Yo quiero el, el Cruzar la calle. Quiero libre, libre, libre. Cruzar la calle. Sí, libre, libre, libre. Que ahora son 12 pasos, pero mm. tienen que subir la ¿Qué? barrera para pasar el tren. Pero tú lo que quieres es. Pasar por, el, por, la, por la calle, por la por calle. calle. Por pues en encima lugar de la de vía. Por encima de las vías que haya una calle. Mm. Mm. ¿Cierto? La misma calle que hay. A mí me ha que llegue ahí, pero que no haya muro. Que se quede, que se quede la vía como está, ya aquí está. aquí vienes con tu nietecita, Mónica. Con mi nieta. Que este verano se nos va de vacaciones a Italia. Sí. si ¿Eh? Dios quiere. Sí. A ver a quién. A tus abuelos. A tus abuelos. A ver, Mónica, vente por aquí. A tus abuelos, ¿de dónde? Vente por aquí. A ver, Claudia, mira, espérate. Ahí. A, a Roma, a Ostia, ¿a dónde va? Mira para allá. ¿Dónde va? A ¿Dónde pasa ahí? ¡Hostia! A ver, Mónica, hostia, dile ¡Hostia, no! Dile tú, se llama hostia. Espérate, espérate, Dile tú a la gente que está viendo esto ahí, ¿tú quieres muro? No. ¿Por qué? ¿Tú quieres pasar para el otro lado de la calle con tranquilidad, con libertad? ¿Sí? Para ir al parque ir a comprar. ¿Ir a comprar? ¿Sí? ¿Y tienes, ¿tienes familia? Amigos, amigas en el otro lado del muro? Sí. ¿Y tú vienes aquí con tu abuela? Y con, sí. tu, y con tu padre Marco, y tu madre Ilu, sí. tu hermanica Alexia también. Habla, muchas habla. veces. Con toda mi familia. ¿Siempre? Luchando. el abuelito y la abuelita. Muy bien. ¿Y qué le dirías tú a la gente que todavía no viene a las vías para animarle? Anímale a que venga ¿Qué le dirías? Diles... ¡Que vengan todos! Eso, eso, díselo. ¡Que vengan todos! Ahí está. Que no se queden en su casa. ¿Eh? Y que no se queden en su casa. Porque estando unidos es mejor, ¿verdad? Tenemos pendiente... Tenemos pendiente que tenía que cantar una canción, ¿te acuerdas? Un día... tenía que cantar una canción... Un día... Él, pero no, al, al final niño, no al final esa no esa no era otra era otra la, la, la abuela no está liando. que no liando. me acuerdo eso es pero ella dice dijo... es, es que es en inglés me hace un montonazo en inglés. Es que dijo que la podía cantar en inglés, en italiano o en español. Que la tenía que elegir. Pero no, es que no me acuerdo yeah. de la ¿No? de inglés. Otro día, otro día, otro día. No, no es que me acuerdo de la de los números. ¡No! ¿Sabe ¿Sabe ¡Canta! ¿Sabes cantar cantar esa? Mira, ¿cómo distembré la ropa? Esa es la de la de Ola y también la de La de los pepitos. No, no. Cantale, no. No, cantale, escúchale. Vea, venga a ver. A ver. Vamos a cantarle. No queremos, no, mundo, no, no, queremos no, muro, no queremos muro, no queremos muro, no. Que no, no, que no, que no, que no. Ahí está. De, de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, sigue cueste, cueste lo que de cueste. cueste. De norte a sur. Este a oeste, la vale. lucha sigue oeste, lo que cueste eh, que eh. aquí con la orgullosa abuela ¿Y tus padres hoy no están? Van a venir luego ¿Van a venir luego? ¿Y sí. tu hermanita también, Alecia? Sí Muy bien ¿Hoy sábado o mañana no hay, no, hay, no hay clase? Mañana no hay clase y se puede estar aquí ¿Dónde lo, vemos? ¿Dónde lo vemos todos los días? En las vías, en las vías. Vamos ah, no, en nieve, es que estaba hablando conmigo. Ah, es que, claro, es que la abuela, eh, también la abuela. Eh, sigue, sigue. Luego dice que no quiere salir la cámara. Y le gusta hablar a la cámara. Aquí a nieve, la abuela le gusta hablar a la cámara. Y luego dice que no. El ¿Eh? niño. Ha venido a la Claro, no, si quiere comentar algo. No tiene muro. A ver, ven, vente. ¿Me sirve una canción? Sí cuál a ver esa bueno, sí es de un número en inglés cómo es cómo es one two three four five six come on coach, that's me one two three four five six come on coach, that's me qué bien. esa la aprendes en el, en, el, en el colegio sí mira es que me tengo una profesora de inglés y la otra es religión uh -huh. Y te enseña canciones. Claro, así se aprende de manera más divertida, de manera más amena. Sí. Muy bien. Y tú sabes, claro, sabes italiano por tu familia, eh, italiana, bueno, por tu padre, y, tu, y tus abuelos, tu familia de, de allá. Que, y aquí. Pregúntale cómo se quema en Italia. ¿Cómo se ¿Se quema? ¿Cómo se quema? Tu abuela me está metiendo mi hija, Leo. Tu abuela me está metiendo mi jaleo. Tú pregúntale, ¿cómo se quema? ¿A mí cómo es? ¿Qué? ¿Cómo se dice allí? ¿Quema allí? Eh... Brucha. No, brucha. Es corta es que me quema, pero brucha es que no me quema. Es que Ay. Se está haciendo fuego alguien. Brucha. Bueno, nieve. Mira, por aquí viene también María. ¿Qué ...vamos a dar una vuelta más... ¿eh? ...vamos a dejar aquí... ...a este grupito de gente... ...mira Claudia... ...enseña aquí... ...a este grupico... Llevan 240 y 244 días seguidos... ¿eh? ...244 días seguidos... ...y yo bueno, pues, ...os quiero mostrar... ...un poco también la cotidianidad... ...de aquí pues... ...que veáis que bueno... ...que además de ser... ...un lugar de protesta... ...pues es un lugar... ...de... ...comunión... ...es un lugar de encuentro... ...es un lugar... ...donde... Pues. Donde vivir, ¿eh? es un lugar donde vivir, que no es solamente estar en casa, encerrado, viendo la televisión, que se puede socializar, se puede socializar. Entonces, aquí pues quería estar un momentito pues, de, junto a la gente, mostrando pues, bueno, los temas de conversación que están teniendo, que veáis cada persona de manera natural, porque al final y al cabo, pues es eso, ¿no? Aquí para. ...Mónica, pues esto supone pasar unos momentos... ...con su familia, en la calle, con sus vecinos... Eh, ...por una lucha que luego ella de mayor pues recordará... ...aquí tenemos también a la cámara a Claudia... ...vamos a ver, le voy a pedir a la cámara para mostraros a Claudia... ...a ver, aquí la tenemos, que siempre que puede viene... ...y estaba en este momento con la cámara... ...allí atrás está su abuela... ...antes hemos visto también a su, a su tía abuela... ...su madre también debe andar cerca... ...porque si está por ahí la tía abuela... ...la madre debe estar cerca también... ...oye, ¿ha venido tu madre, Claudia? ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, sí, están ahí, están ahí... ...ahora la estoy viendo... ...entonces, claro, esto... ...es para que lo veáis, ¿no? ...la, la forma tan... ...bonita, tan bonita... ...que no siempre se puede llegar a... ...retransmitir esto en periscope, ...la esencia, la magia de estas protestas... ...que no solamente... Es protestar, es además vivir, disfrutar de, de la solidaridad, ¿no? de que nos transmiten, que la gente no lucha, la gente se resigna, que la gente es conformista, egoísta, individualista, y, y no, ya hay realmente hay para todo. Y aquí lo podemos comprobar, el que qué me están diciendo aquí. Hoy el día en Madrid. Estamos todos cansados, tú que yo estoy reventado, Carmen. Y ahora aquí, joder Hemos ¿Has dado... entrenado el AVE? ¿No nos cuentan nada los del AVE? Ah, esa otra, sí ¿La he entrenado? <risa> he viajado en AVE, sí ¿Has <risa> ha viajado en AVE, ¿eh? Esta mañana Pero cuando, tú no, a, no vas a viajar en el AVE de Murcia ¿eh? No, no, ni quiero Si no de hecho, soterrado no pero, vas a viajar porque no se va a poner Pero, Carmen, una cosa te digo Pues es que yo tampoco quería viajar en el AVE de Alicante El, el, el problema es que comienza a mirar Alternativa, alternativa y no hay Al final tienes... Tiene el ave que no quiere y lo tienes que tragar al precio que le dé que que la gana. Lo que ellos. Lo que Yo quería ir en autobús, en este ahí. caso me quedé sin plaza porque ah, es me exceso exceso exceso esperé exceso para, el abuso, para el final. Exceso exceso eh, luego ha, ha habido unos recortes de horario. Ya viene. De, de, de ¿Qué, está de el el adelante, <ríe> ¿Qué está enseñando? Eh Ah, ya la he puesto... No la sacaron en Eurovisión la bandera. Calla. Ya no, lo. Eurovisión. A ver, no, no engañemos. No, si no le hubieras puesto todo blanco, <ríe> <notan>. lo blanco se nota. Lo blanco. En de abajo. No gustan los ¿Te gustan los críos? No. Bueno, a ver. Estábamos aquí hablando de de, de, de, de ave <ríe> Estamos hablando del ave sí, es que estaba, estaba diciendo. Estaba diciendo que ha habido tantos recortes en, en las frecuencias de los trenes que si quería llegar a tiempo a Madrid no me quedaba otro remedio que AVE o AVE. O sea, tenía que elegir entre AVE o AVE. No podía otra cosa. Qué poca vergüenza, que tengamos que y parar. al precio que le dé a ellos la gana. No la gane la independencia en Barcelona. Okay. Que a Rajoy le vayan dando mucho por, por, por la cabeza. ¿Ha ganado o ha perdido? ¿De qué? Estaban esta tarde, ¿no? ¿Quién? Haciendo lo del lo de ministro nuevo en Barcelona, ¿no? Yo estoy hoy y estoy desconectado porque anoche de dormí muy poco. Ojalá, y el viaje lo he aprovechado ¿Sí? para descansar sí, lo que he podido, Carmen. Estoy muy desconectado. Bueno, Nene. Bueno, mañana va a venir tú, ¿no? No, no, ¿verdad? Que no me lo dijiste ayer que no, no, no, no iba a ser eso. lo paséis muy bien allí. Pues vamos a ver. Pero por la noche nos veremos aquí. Todos los días. Todos los días nos vemos las vías. Venga. No, Venga. ¿Y ¿Vais para. ¿Vais para venir o no? ¿Vais, vais mañana sí? ¿En, ¿En qué? ¿En bus, en tren? En, ¿En coche? Venga, pues nos vemos allí. Venga, hasta luego. Bueno. Pues sí, esta mañana el viaje a Madrid fue eh, nave desde Alicante, no quedaba más alternativa, ¿eh? es una pena. ...es una pena porque yo pues bueno... ...no tengo muchos años como para poder comparar... ...con mucho detalle... ...pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que... ...antes podías ir y volver a, a Murcia... ...podías salir de Murcia antes... ...y podías volver a Murcia más tarde... ...y ahora no es así... ...cuando... ...estaba planificando el viaje de vuelta... ...el último tren que salía... ...me podéis corregir si me equivoco ¿eh? ...el último tren que salía desde Alicante regional era a las 10... o sea es que yo os puedo decir que el agobio o sea me recordó a cuando uno tiene que elegir una tarifa de, de móvil y una compañía pues igual el, el agobio era espectacular el, el hacer coincidir un tren con el de con el de Madrid con el tren en, regional de Alicante a Murcia Nos vamos a vale está ahí todo vale. Vale. y es curioso de que jamás se ha hecho un enlace entre los trenes que llegan a Alicante con las cercanías a Murcia entonces para venir a Murcia tenía que esperar más de una hora un tren en la estación de Alicante bueno un caos. Entonces al final la solución era ir en Ave a Madrid desde Alicante y volver para estar aquí en un tren desde Madrid a, a Murcia. Y el último, el último era el que salía de Madrid a las 5 menos 10. No había más trenes de Madrid para acá. Es decir, a las 8 estaba en Murcia. Mira, es terrible porque... A la gente pobre la quieren aislada y que si se si, si quiere mover, que utilice transporte de... transporte caro, transporte de lujo. Eh, hay varias opciones, pero... Eh, están ahí un poco... Eh. Sí, lo que pasa es que también quiero descansar un poco porque mañana... Es. Ahora te lo confirmo en un momentico. Aunque no, espérate. Igual me iré para la... ¿Para el, la quita pelleja? Eh, no, para la asociación tú? que están ahí cerrando el cumpleaños de, de Noelia. Felicidades, Noelia, ¿eh? felicidades. Aquí una no. chicas de las 10. Y a lo mejor desde de, de ahí me voy para. Sí, y, y descanso. Sí, sí. Voy a hacer eso para felicitarla también allí. a mañana a Beniel? A Beniel, para eso estamos aquí. Para eso estamos. No a dejar. A ver, a ver, espérate. Antonia, Antonia. Así que se nos vea bien. No, no, Jesucico se viene con nosotros. Sí, tú mañana bien temprano levantado, que mañana vamos a venir a ver Andés, a comer. ¿Eh? Mañana. Bueno, Antonia, ya llevamos ocho meses. Ocho meses ya. ¿hoy qué? Doce. ¿Doce? Hoy doce. Sí. Pues sí, ocho meses justo. Ocho meses de lucha diaria. De lucha diaria, muchos meses ya. A ver si surgiera algún milagro y el juez dijera algo. Que es la única esperanza que, te, que nos queda. Que el juez se pronuncie. Hay que seguir luchando mientras tanto. Sí, no, sí, De cualquier manera hay que seguir luchando. Para que sea una realidad. Porque ellos mucho de soterrar, mucho soterrar, pero. Pero es mentira todo. En fin, me voy, Cecilio. Que Venga. estoy mucho rato yo aquí estoy muy cansado. Mañana, mañana nos vemos en venir. Venga, y mañana te doy el abrazo que dice Mariluz que te dé, que voy liado de, de no mochilas, de todo. Mañana me lo debe. Venga, ahí estamos. Mañana. Venga, saludos persona, para José Luis. Bien, pues aquí veis que todavía la policía sigue en las vías, la gente también sigue eh, en esta plaza de soterramiento con dignidad. Aquí esta noche pues hay alguna persona como viste antes, que... Sabían algo de cómo estaba la situación del concurso de Eurovisión, el festival. Pero la gente viene a las vías todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos los días. Ocho meses seguidos de protesta. 242 días seguidos. ¿42? 43. 42 no, 43 días seguidos de protestas. 243 días seguidos de protestas. Vamos a ver. Dani, ¿puedes sujetar un momento esto? Toma, un momento. ¿Compartiste antes, ¿no? Eh, no creo que no está todavía grabada. Sino... Es una wifi, no sé yo cómo no sé. Dani, eh, mientras. En el tiempo que nos queda aquí ahora, que ya enseguida vamos a ir cortando para descansar, pero te quería preguntar ya hace unos días y se me, ha, se me ha pasado, en el instituto, después de poner la pasarela, ha habido, ¿tú has notado que haya habido más concienciación en, en tus compañeros de, de clase y, de, y en el instituto en general, en el resto de aulas? ¿Cómo sí? Pues nefastamente, desgraciadamente no sigue habiendo la misma concienciación Las personas que antes estaban concienciadas son las que están concienciadas Y las personas que no están concienciadas pues siguen diciendo que esto no sirve para nada Que aquí estamos todas las noches perdiendo el tiempo Y que no entienden qué hacemos aquí Así que, Cecilio, a tu respuesta a tu pregunta te respondo que, por desgracia, no, para nada. Y el hecho de que, a ver, el otro día no había un chico, diría, que comentaba que antes podía cruzar la, la calle para ir al instituto por los dos sitios, ahora solamente por uno, y que eso hacía que la gente se agolpara mucho más. Es decir, esa incomodidad la asumen, no, ¿No le supone algo como para rebelarse. Sí, sí, ahora lo que pasa es la gente hoy en día que en vez de buscarle solución a los problemas, se encuentra con los problemas y se adapta, son conformistas, eh. se conforman con el problema y no se dan cuenta que se pueden hacer cosas para solucionar ese problema y que si todos juntos eh, vemos ese problema, buscamos una solución y todos nos ponemos juntos a trabajar, podríamos solucionar ese problema. ¿Qué pasa? La gente no se da cuenta y se conforma con lo que tiene y dice, ah, pues si me toca esperar, pues mira, me espero, no pasa nada. Y no se da cuenta que no, que las cosas no van así. Que esto a lo mejor, agolparse, pues dice, pierdo 10 segundos, pero no se dan cuenta que dentro de unos meses no van a ser 10 segundos, van a ser 50 escalones, 8 metros para arriba, 30 metros y otros 8 metros para abajo. En calor, en Murcia, sabemos que en Murcia se pueden alcanzar fácilmente en agosto, ...en junio julio se alcanza los 45 grados... ...ellos pues no se dan cuenta... ...no, no son conscientes de lo que se viene encima. También, ta, eh, también puede ser, ¿no? Que la gente no se acabe de creer... ...que esto vaya a pasar, ¿no? Como que ojos que no ven... ...sabes, y, y aunque vean la, la pasarela... ...pero que todavía no se lo acaben de creer... ...¿puede ser? Pues sí, no, no me lo había planteado... ...pero pero sí, sí que puede ser. Es como que es algo tan horroroso... ...que dice, pa, pa, no me lo creo, no puede ser que me vayan a poner aquí el muro, o sea, que confían que de alguna manera haya, digamos, todavía un, un exceso de inocencia en ese sentido, ¿no?, de que eh, confíen de que alguna instancia judicial, ya sea a nivel estatal, a nivel europeo, alguien, que haya algo que impida que acaben de construir este muro y que esa confianza es lo que la mantenga en ese letargo, ¿no?, Pues sí, puede ser que sí. Es que, a ver, es que es, es, es que esto es tan, es tan terrible que cuesta creer que realmente vaya a pasar. Lo que sí, también es cierto que si la gente no hubiera venido tantísimos días a, la, a, a las vías, el muro ya estaría puesto. Entonces, claro, una vez puesto... Es muy fácil rendirse, es muy fácil resignarse y, y la gente aquí pues seguirá luchando para que esto no sea como en, en otras ciudades. Y a, a ver, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer para que la gente que está en el instituto se mentalice más y que se mueva esto desde abajo, que sea la gente joven la que movilice a, a sus padres, la que movilice a sus familias, para que esto se pare cuanto antes, pero pero bueno vamos a ver si el calor ayuda eh, al salir del instituto hace un calor que, que esto revienta, ¿eh? sí lo que tú has dicho de que es la gente joven se tiene que mover para que la gente para que la gente joven se, se mueva tienen que buscar un ejemplo ¿sabes? alguien a quien seguir si de por parte del centro de la el comité directivo ...no se mueven, no, no conciencian a los alumnos... ...dicen que no, que esto es provisional... ...que, que no pasa nada, que va, va a ser solo unos meses... ...si la gente, el, el equipo directivo no conciencia a los alumnos... ...pues los alumnos no... ...va a llegar un momento que, que se crean lo que le dicen... ...que no analicen, que no, no tengan espíritu crítico... ...que no, no piensen si esto es verdad o es mentira... ...y no, no se van a poder mover... ...entonces lo que sí que hace falta es un poco de, de que el equipo directivo, profesores, también en las familias se, se conciencia la gente joven, porque por desgracia hay poca gente joven que está concienciada y la, la gente joven que no está concienciada somos el futuro y si no nos concienciamos pues no las cosas van a ir a peor. Hablando de gente joven, espérate, ven por aquí, ven. Eh, no, no, pero bueno, pero ya ahora, habla... ¿qué es padre? Sí. Es ¿Sí? Padre. ¿Tu nombre? Javier. Javier, a ver, ¿vienes aquí con tu hijo? Claro, hoy que es sábado y no tiene que madrugar mañana, pues a traerlo que te le hace mucha ilusión ver a la gente aquí ¿Sí? manifestándose y todo eso. Claro, en el cole ellos cantan también las canciones que cantamos aquí nosotros, aunque sean así de pequeños. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cinco añicos. Cinco años. ¿Cómo se llama? Javier también. Javier también. Sí. Javier, te... a ver, mira. A ver, ven, ven, ven. Mira, ponte esto, ponte esto ahí. ¡Ahí, Javier! Mm. ¿Qué? ¿Te encanta vivir venir aquí? Eh, eh, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres muro? Eh, no. ¿No? ¿Dónde vives? ¿En aquel lado o, o aquí? Al otro. ¿Vives Ar en el otro lado? Y un poco ah, aquí. más. Sí. ¿Y al colegio? Sí. ¿Dónde vives? Eh, en eh, Santiago del Mayor. el Mayor. En Santiago el Mayor. ¿Y en el otro lado del muro tienes familia...? Tienes amigos. Pues, voy a clase. Voy a clase también. ¿El colegio sí. está allá? Aquí tenemos a, al padre que, que está sentado. A ver, sentado. Vamos a sentarnos aquí un, un, un momento. Vamos a la, la policía Trae la cartera, ¿Ahí, está. La, la, la mochila. Vamos a sentarnos aquí un rato. ¿Eh? A ver, así entre entre el, el papá y, y el hijo, los Javier, el colegio, ¿dónde lo tienes? ¿En el, ¿En el otro lado o aquí? Aquí, lo tienes en este lado. Dice que vivís en, en Santiago Mayor. El colegio de momento está en Santiago Mayor. en Santiago Mayor. ¿La familia? Eh, eh, la familia es de fuera. Es de fuera, sí. vale. ¿Cuántas veces cruzáis o podéis cruzar el día...? Uh. ¿Las vías? Pues vendía. día ¿no? muchas veces, pues cuatro, cinco, seis veces. Ajá. A diario, se pasa. ¿Pero claro, el, el tránsito, si tiene. te vas de tiendas, te vas al otro lado y o, otras actividades. Si te vas a la piscina, te vas al otro lado. ¿no? Hay muchas cosas que tienes que estar haciendo todos los días, a diario. Esto va a ser un disparate. ¿no? Y mucha gente no es consciente todavía. Ah, espérate, que igual no se te oye, no se te oye bien. Tío, de iros. mucha gente que todavía no es consciente de lo que va a ocurrir cuando tengamos todo esto cerrado tendremos un gran problema todos lo digo vamos vamos nos quitamos ya sí, vamos seguida vamos seguida y claro lo que lo que sí que es importante es que que Javier llegue un día que pueda caminar por aquí sin necesidad de acordarse de que de que esto era aquí le iban a construir un muro no y que bueno que venía con su padre venía para para luchar y que al final lo consiguió, sería un ejemplo de justicia social y, de, y para él un, un ejemplo de educación claro ellos están dando cuenta ahora de, del problema porque son muy pequeños pero están dando cuenta que es un problema que les afecta a diario y también hay muchas incógnitas que no saben no entienden no entienden como la policía que a ellos siempre se le da eh, que es un algo que está ahí para protegernos como ven, que están atacando a veces a algunos vecinos que están defendiendo el muro. Se le plantea muchas incógnitas con los pequeños que son. Pues hablando de la, de la policía, ya van a, sí. a despreciar. Oye, Javier, encantado de, de, de verte por aquí. Todas las veces que vengas por aquí, nos saludas. ¿eh? Sí. Vale. Dile Salud. a la gente que está ahí, dile que no quieren muro, díselo. Sí, no, claro. no quiera muro! Está claro, es que está claro, es que, es que está claro. Ay, tí, otra vez cómo es. Que no queremos burro! policía? Dile. Está claro. Dile adiós. Adiós. adiós. Venga, Javier. Vamos, sí, sí. ya vamos ya vamos. Ay, es que ya descansancio descansan, ya hace, hace mella ¿eh? Y ya nos sentamos ahí ¿eh? Y a veces también Hay que ponerse a la altura de los niños Para ver la realidad De forma sensata ¿eh? Sí, eh, A veces nos tenemos que, poner, que, que situar Bueno, Javier ¿Eh? Sí. Eh, eh, bueno, de hecho ya estará en directo Seguramente en Facebook, en Youtube Y en Periscope ¿Eh? Y ahí lo, lo podéis ver, además, ha hablado bien claro, eh, ha hablado bien claro, y, y además con la honestidad de, de, de una persona... Tienen otras canciones que cantan en el juego, lo que pasa es que son más fuertes Ajá. y no se puede decir, ¿verdad, ¿eh? bien. Bueno, no, pero aquí está luchando... Oye, pues. Siempre que quieras contar algo, aquí tienes tu cámara y tienes tu, tu micrófono, ¿eh? Siempre que quieras contar algo, o un día quieres agarrar la cámara y enfocar lo que tú quieres, lo agarras y enfoca lo que tú quieras. Cuando tú quieras. ¿Vale, Javier? ¿Eh? Ahí, ahí. Que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza, pero un poquito nomás. Un poquito. Y para mostrar la realidad desde el punto de vista de cada persona. Y es muy importante eso. Y la gente quiere ver cómo se ve el muro desde, desde tu punto de vista. Pues aquí te esperamos, Javier. Buah, se está moviendo una cantidad de... La piba, la piba. Ya está, está la policía, venga. ¿Eh? De sí, de ahora, espera. Espera ¿sí? de... okay. sí. un momento, ¿Sí? antes de cortar. El... El... Sol... Yo, creo, yo, creo, yo creo que, que no se va no a de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿eh? Porque claro, llegaron partir... en septiembre o octubre. A partir de ahora, a partir de, de ahora. De... ¿Eh? ¿Me va a dar un soponte alguno ahí? ¿eh? Además que tiene que oler a tigre ahí. Claro. De... Está grabando subiéndome los pantalones. <risa> Bueno, a ver Dani 200... Vamos a ver No, me grabé, ¿No? ¿No, no te grabo no, no, no. Venga, no te grabo A ver 243 días 8 meses Nos vamos a despedir Mañana más, mañana a las 10 Menos cuarto <risa> A las 10 menos cuarto Estaremos en esta plaza del soterramiento a las 10 menos cuarto, ¿eh? La policía acaba de irse, acaba de abandonar y se despedido nosotros. las vías, comentan ha así. Noche, sí. ha, han dicho que bueno, se sí. iban. Buenas noches. Bueno, mañana a las 10 menos cuarto conectamos porque vamos a mostrar la estación en la que se podría quedar el AVE. Sí, sí, hay una estación, hay una estación muchísimo mejor de la que está en Murcia, que, que es una estación provisional, está en una población y resulta que el ave pasaría, pero no pararía. Y en cambio quiere que pare en una estación provisional que lleva 155 años, que parece un apiadero. Y la gente lleva en Murcia luchando 100, 100, no, 243 días, ...ocho meses, desde el 12 de septiembre. La gente ya esta noche se está despidiendo. ...ya una vez que se ha abierto... ...al tráfico rodado, bueno... ...la gente eso sí, está disfrutando... ...te dejo por la mochila, si es que yo no tengo que marcar. ...sí, no, me la... ...te la pongo... ...sí... ...ah, bien. ...vamos a... ...sujeto yo esto... ...eh, mañana... ...sería como este, no sabe, ¿no? que me el móvil... ...y yo ...eh, para hacer un directo yo por el camino... ...un previo, ¿sí? ...vale, y también igual... ...mañana, están aquí comentando Dani, ¿eh?, que... Mira. Que mañana vamos a hacer directos, varios directos Dani irá... ¿Cómo vas a ir tú? ¿En bicicleta? Yo iré irá? en patines, pero vamos, en iré patines. con la gente que va Dani en bicicleta mañana en patines a la estación de tren Habrá gente que va en bicicleta Habrá gente que, que irá... Tienes otro otro micro, ¿no? Tienes el otro micro El de la SJK No, tienes el micro que te dejé ayer Ah, vale, entonces... O, sí, llévate sí, la, yo. la mochila Pero va vacía Pero va con el micro ¿no? yo. Eh, vale bueno, y De todas formas nos compaginamos a hablar tener si eso antes de salir de tu casa pegarme un toque. Venga, vale. Bien, pues. Sí, venga. Bien, pues eh, estábamos aquí, que mañana Dani va a retransmitir en directo, en patines, yendo a la estación de Beniel. Eh, yo retransmitiré también seguramente en tren. Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. O grabaré un vídeo. Eh, la gente somos los medios. Mañana te vamos a mostrar lo cerquita que está la estación de Beniel de Murcia. ...que se podría quedar el AVE allí perfectamente... ...en lugar de poner un muro que parta la ciudad... ...en lugar de poner 25.000 voltios... ...una catenaria de 25.000 voltios... ...junto a la escuela viviendas... En, ...aquí en Murcia... ...en lugar de que también tenga que pasar... ...el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías... ...que entre todo tipo de mercancías transportará... ...mercancías peligrosas... ...aquí por el pleno casco urbano... ...Fernando... ...mañana tú eres de los que se van corriendo a Beniel ...Fernando, es, es que... Es que... Bueno, vamos a ver si igual Dani hace un hace un periscope previo de vosotros corriendo, la gente en bicicleta, el eh, empatines, bueno, no lo sabemos, o si no algún vídeo, pero mucho mérito. Y mañana va, vamos a descubrir y vamos a mostrar la estación, que yo he, he visto poquitas imágenes, pero eso parece una estación de tren, no lo que tenemos sí, en Murcia. Lo que tenemos es una vergüenza, una pedadera de Mañana queremos salir aquí tempranico a las 10 puntuales, que no se nos haga muy tarde porque igual nos esperan dos horas para allá de carrera. Y bueno, iremos todos juntitos. Creo que somos 9 o 10, la gente ha confirmado que vamos... Dos horas, en... pero porque va a ir... Eh... Vamos a 6 minutos del kilómetro sin que sea carrera, <risa> sino en entrenamiento por, por el hecho de decir que hemos ido a venir corriendo. Eso ¿no? es porque en transporte ferroviario, en tren creo que hay 7 minutos, sí, 10 minutos... 10, 12 minutos de tren. En bueno, nada. Sí, pero nosotros vamos a hacer aproximadamente 17 kilómetros corriendo y a 6 minutos al kilómetro más o menos, pues eso, se va casi una hora 50 o si lo que haya. Tremendo, ¿eh? Lo que habrá para contar, porque ya lle llevamos 8 meses, lo que habrá para, para contar en un futuro, la cantidad de, de. Porque entre esta actividad, el viaje a Granada para apoyar la marea amarilla, allí que llevaban ya 3 años sin tren y con el muro, el viaje, el viaje a Madrid. Los, eh, catalanes los catalanes que estuvieron aquí, eh. los el día... Gingos, los vía la, la marcha cantina. de alcantarilla para acá. Exactamente, la marcha desde delorca, ¿no? Desde gente El padel, ¿no? el, Orca, ¿no? el, el, paddle, el, el paddle. torneo de padel. La carrera de en el barrio. Los, exactamente. Luego también los eh, conciertos, conciertos cantautores... Y los dos soterrarrocks que se, rock, se hicieron, rock, los dos. Los conciertos gingos, los jueves. El recital de, de poesía. El coro. El coro, que eso está pendiente, ¿no? Eso está pendiente de. de... Está, se está ensayando, y ya llevan dos o tres semanas ensayando. Pues. Las flautas que tienen aquí su presentación de los libros. O sea, Exactamente, esto, esto es. Una vida... Esto es tremendo. ¿eh? Hasta mañana. Venga, sí. Nieves, fins de va, hasta mañana. Y bueno, bueno esta noche descansas es que mañana va a ser una jornada pues muy sí. intensa, divertida y reivindicativa. Pues nos vamos a despedir. Mira, si me sujeta estos momentos, Fernando, me voy a despedir con una de las imágenes aquí. De veis esa pasarela, y bueno, nos vamos a despedir con el icono de soterramiento. Ya que quede claro, soterramiento. Ya nos vemos mañana. Una abrazada, tutón. Un abrazo, 10 menos cuarto. Mañana nos vemos. Si no hago un periscope ahí, estará Dani, si no, pues más tarde, pero mañana un día especial. Y quiero que compartamos ese domingo especial, que lo compartamos un ratico. José Antonio, me ha parecido también ver a mí, a Sergio. Bueno, tantísimas personas que estéis ahí y cada día, cada día. Murcia no se parte, ¿eh? Murcia se comparte y no nos calla. Ayer Mil, lo viste, eh, que he visto tu respuesta al tuit, lo vistes, que nos querían callar, eh, nos querían callar, no nos calla, José Antonio también, que, que mostró esa, ese momento en la plaza de la, de la catedral, gracias José Antonio, no nos van a callar y cada vez más gente retransmitiendo, no nos van a callar, ¿eh? pues nos vemos mañana. A las carreras serán siempre nuestras, mi. Las calles serán siempre nuestras. Sí, vamos a descansar, Mariluz, que estamos reventadísimos. Vamos a descansar. Vamos a ver si felicitamos a Noelia, que hoy es su cumpleaños, está ahí en la asociación del barrio. Vamos para allá y luego para casa. Un abrazo familia. Esta mañana en Madrid con la gente de la, de la cafetera, del programa de Fernando Berlín. Enseguida aquí en Murcia, con toda esta gran familia que no quiere muro, y mañana de nuevo en, compartiendo un domingo en familia, mañana es otro domingo en familia, os esperamos ahí, lo dicho, va un abrazo y hasta mañana.